Pero, nada, Entonces, eh, pues, digo, muchachos, que el, el, en junio vienen las elecciones. Entonces, al venir las elecciones en junio, hay que ir a mi amigo y mi hermano, Yeyan la Antigua, eh, hablar en un programa, en el programa de Mañana, expresar, creo que hay un video en el Sí. Sí, avisa tu, tu micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que las elecciones en junio vienen. Todo el mundo sabe de eso. No se pueden suspender más de ahí. Porque ya en agosto hay que cambiar de presidente y de diputado y de senadores, según la Constitución. Pero ahora, está en las personas en Instagram, ¿tiene deseo la gente de ir a votar? ¿Tú tienes deseo, Ricky, de ir a votar eh? el día en, en junio? Hay que ir a votar. Yo tengo que ir a votar. Pero ese deseo de que sí, que lleguen, que llegue, que llegue, no. Pero cuando llegue la fecha, tomaría mi medio de, de, de precaución y eso, y iría a votar. También hay... influiría si la gente tu irías como astronauta tu irías como astronauta o sea, casco traje guante unos, unos zapatillos unos zapatos de bota pero... <risa> pues no no no tanto así no. Bueno, me, eh, me cuidaría me cuidaría pero la gente tiene que ir a votar si Yo pueden quiero... hacer me hubiera me hubiera posición... gustado Claro, si hay condiciones. Uh, ¿Cómo están las condiciones? Me hubiera gustado, Ricky, lástima que los muchachos demás no pueden ayudarme con eso, pero me hubiera gustado que, que hubiéramos tenido el número, lamentablemente ustedes saben que el programa fue hace una vez menos de tres días que se activó, ya cuando la semana que viene, espero ya que todo esto yo pueda resolverlo, pero me hubiera gustado que la gente llamara y me dijera si tiene, si tiene deseo de ir, o sea, si va a ir a votar, en el caso mío, yo iré a votar. O sea, yo tengo que cumplir, porque si yo, como ciudadano, exijo, yo tengo que también, eh, también ir a votar. Pero tengo que ir bien cuidado, estilo astronauta, como dice Ricky, yo voy con un casco y una vaina y unos guantes, porque ese tumulto de gente, todos los tigres y viendo a uno, ¡eh! y uno no le hace malo no saludarlo. Entonces, llegan ahí, pero uno viene pa, y se infecta. Pero vamos a ver si la opción de Mateo puede conseguir una imagen de las, de las elecciones para ir leyendo los mensajes que nos están enviando. Los mensajes que nos están enviando directamente desde el, la cuenta de Instagram de Telenor. Aquí dicen, las personas le preguntamos si usted va a votar, dice, Elizabeth... Eh, dice Rosario 181. Dice que sí. Dice Ariel Mar Martínez 797. Dice pues, claro que no. Mira, dijo que no. A trabajar sí. Dice eh, María Guyor. Así que, que, que lo leo. Dice a trabajar sí. Parece que a trabajar ella va, pero a votar ella no va. O sea, a votar ella no va. Es lo que Yo lo... entendí pero a trabajar en la junta ¿eh? yo supongo no sé dice aquí claro eh, dice aquí Barbie Hendrick para nada ella no va a votar no va a coger ese gancho dice Carlos Miguel eh, que sí de que se van se van dice la diva Ay. que no Ay. no irá a votar este, este dice que no, no, no. no esté no, no, no. bebé no va a votar. Dice, Mira llegó ah, ahí. Llegó la... entró, entró Patricia aquí. Patricia, estamos leyendo aquí en los comentarios de la gente en Instagram. Dice Neris que tampoco irá a votar. Dice Clarisa Molina, oficial. Ah, ok. Va a ser que es la cuenta de, de sus seguidores. Dice que jamás. Y dice... Ajá, en la cuenta de Telenor, dice Catherine eh, Catherine y no soy bonilla. Y no, ¿cómo, ¿Cómo así que no soy bonilla? Y no soy bonilla, y no bonilla, esa es la cuenta que dice. Oh. dice. que sí y por último dice Maciel Solano 18 dice no, puesto que estos nunca han, eh, nunca acabarían. Ya yo estoy harta de estar encerrada y mucho menos en la calle. Eso es lo que se está expresando eh, bueno. los muchachos por las redes sociales. Eh, lo mucho por las redes sociales, YouTube y eso es lo que veo que dicen ellos. Me gustó esa imagen que muchos demás máster me pusieron, me encantó. Eh, vamos a, entrar, a integrar a Ramón, mi amigo Ramón, que o salió ustedes saben que el eh, celular de Ramón no duró mucho eh, porque por el, el apagón y Patricia que entró. Patricia, ¿tú irás a votar eh, o, o irás como mi amigo? Ricky, que irá con un traje de astronauta ahí a votar. Yo voy a ir. Bueno, tú vas a ir. Claro. ¿Por, ¿Por qué tú entiendes que tú debes ir en un tiempo de pandemia? Qué, qué, ¿Qué tú les recomiendas a las personas? Que, ¿Por qué ellos tienen que motivarse a ir a votar a pesar de la pandemia? Claro, para que todo mejore. Exacto. Porque si tenemos un cambio, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que ir a votar con tomando las precauciones necesarias para eso porque exacto. eso es un derecho exacto eso es un derecho señor ramón que usted entró ahora eh, el nombre fitness ramón usted irá a votar y que y si no irá a votar y si y si, va, y si dice que no porque y si dice que sí que usted le recomienda a las personas para que vayan y vote si digo que no ¿Por qué? Y si dice que sí, ¿qué usted le recomienda a las personas para que vayan y voten? Bueno, yo realmente, eso vamos a depender de, de cómo esté la situación ya en esos tiempo. Si la situación yo entiendo de que puedo hacer el voto, eh, realmente voy con mi amiga Patricia, que es un derecho y un deber, pues yo tomaría la medida de precaución y e iría a votar. Así se le puedo exhortar a las personas que dependiendo cómo estemos de aquí a ese tiempo, al 5 de julio, que tome su medida y de todas formas entiendo de que todavía para esa fecha tenemos que tomar medidas, todavía, tú irías con tu traje de astronauta ramón, casco, traje, guante. tú sabes que sí, que ¿tú sabes Pero que bota, sí? claro, vos, yo a discurso de ayer, <risa> yo eh, va a tener que ir a votar. no ya está comprometido, ya me me tiraron por atrás, te vi, tiene que ir a votar <risa> ya, ya, ya, te, ya te conocí, ya, ya te fichas. Tiene que ir a votar. Yo creo que sí, yo iría a votar. Mi familia, mi esposa, creo que sí, también iría a votar. Un ejemplo, pero ya las personas mayores, yo creo que ahí yo voy a cuidar más a mi familia en ese sentido. O sea, la gente que son más vulnerables, porque ustedes saben que hay que cuidarse. O sea, que uno no sabe lo que uno puede encontrarse en esos sitios. Vamos a ver la medida de seguridad también, porque uno no sabe o sea, no sabemos si ellos van a tener una, sí. un, un cuidado eh, eh, esperamos un día invitar a sí, Michelle al programa para, para que nos explique cómo será pero yo de mi parte creo que sí que iría a votar y las personas eh, en las redes se han expresado, algunos dicen que sí, la mayoría dice que no que no irá a votar eh, pero yo creo que, que, que es importante votar eh, eh, Patricia, iba a decir algo? No. Ok. Entonces muchachos, terminamos el programa por hoy. Vamos a, a terminar con algunos cortes, vi, de, de, de, unos videos musicales, porque ustedes saben que estamos limitados por, por el apagón. O sea, lo, los equipos están limitados por el, por, por el apagón. Así que nada, eh, antes de, de, de, de cerrar, le, le, ¿ustedes, ustedes están preparados, por si acaso llegan los 25 días más. Pues ustedes saben que ya hoy los diputados lo están conociendo. ¿eh? ¿Estás preparado tú, Ramón? Yo estoy, yo. Estamos ready. Estamos, Estamos ready. ready. ready ¿Estás ready? Patricia, ready. ¿crees que tú aguantes otras clase más online eh, con los profesores? <risa> Tenemos que... <ríe> así es señores vamos a finalizar el programa gracias a las personas pueden vernos a través de nuestras redes sociales telenovel.com.bo gracias a Patricia a Rabón y a Ricky y recordarles que ustedes pueden ver estos videos que ahí es que usted nos acaba nosotros ahí en las redes sociales en Facebook sí, sí. Sí, sí. Sí. Me dicen, nos de dicen mejor, de nos eh. denos No nos encantan esas cosas eso, eso nos gusta a nosotros así que nada vamos a dejarlo con un corte musical y finalizamos el programa como siempre. Así que nos vemos mañana y ustedes saben.